¡Hola! Hola, buenos días. Estamos en Risaralda, en un lugar que se llama Santa Rosa de Cabal. Es famoso por el chorizo y también por los tormales. Sí, eh, vamos a conocer acompáñenos y pues vamos a mirar a ver cómo son las termales tan famosas aquí en el departamento de Risaralda en Santa Rosa del Caballo bueno, para que les voy a explicar el horario pues ahorita en pandemia están manejando dos horarios que son de 7 y media a o 10 y media de la mañana este tiene un costo de $29,900 y hay otro horario que es de... 11 a 3 de la tarde, antes de pandemia usted venía acá y pagaba los 39 mil eh, por todo el día, el señor también me explicó que antes también había hasta las 10 de la noche, pero ahora por la pandemia no están manejando así, eh, otra cosita que les quería decir, ah bueno, queda retirado del pueblo, son como a unos... Eh, creo que unos 10 o 11 o 12 kilómetros, más o menos aproximadamente y estas termales se llaman Santa Rosa de Cabal y tiene otro nombre que ya les dije bueno, el otro nombre que tiene se llama también eh, Arbeláez las termales de Arbeláez poner el vestido de baño y nos vamos a meter al agua estos son los vestidores están súper bonitos y también hay un rojo listos bueno eh, tiene un casillero donde pueden guardar eh, sus pertenencias y tienen que meter dos monedas de dos mil pesos Ahí hay una persona que les hace el cambio de la moneda es para que tengan en cuenta también es Vamos a probar el agua termal. Está bueno, y vinimos acá porque también de rico pues hemos tenido. No crean viajar estar aquí para allá de allá para acá. Se cansa uno bastante. Y este plan es para venir a relajarse un ratico, desconectarse un poquito de todo. Tienen una vista súper linda, verde, verde. Y pues es muy linda la cascada, ¿no? Y lo bueno es que, como les dije, no es azufrada, Entonces uno puede nadar con los ojos abiertos y no le va a arreglar. Aquí estamos, felices. Este tiene pues, varias piscinas, esa es una, esta es otra, esta de acá. También hay un mini spa donde les pueden hacer una mascarilla en, en barro, en barro volcánico. De las termales, eh, si ustedes no quieren almorzar en las termales porque allá hay un servicio de comidas, ustedes pueden unos kilómetros más abajo encontrar esta hacienda que se llama Santa Clara, tiene este estilo de hacienda antigua pintada, muy típica así paisa, hermosa eh, y pueden venir a pasar una, un ratito acá también tienen el servicio de almuerzo nosotros decidimos venir a hacer ese plan, si ustedes lo quieren hacer, también lo pueden hacer. Uh, sillas de montar, el cafetero, el paisa, le fascina mucho esto: el poncho, todas esas cosas. Parte de la, la, la decoración del hotel. Y nos llegó el almuerzo. Nosotros pedimos una hamburguesa, siete cueros. Después de las mal, estamos cansados y avientos. Si ustedes quieren comprar artesanías aquí en Santa Rosa de Cabal, aquí por toda la vía hacia Las Termales, pueden encontrar estos lugares, estas tiendas artesanales, donde hacen todas las cosas artesanales divinas aquí. otra cosa que no puede faltar acá en Santa Rosa de Cabal es probar los chorizos santarrosanos son los mejores chorizos de Colombia y pues entonces vinimos aquí a este restaurante que es muy conocido que se llama Choripaco a probar los famosos chorizos santarrosanos aquí ya nos sirvieron el chorizo viene así con tomate, limón y arepita vamos a probarlos Bueno, aquí estamos en Santa Rosa de Cabal pescando hasta Salmante trucha es lo que queremos comer vamos a ver cómo va eh, ¡Ah! ¡Ay! Se fue ¡Qué lástima! Estaba <risa> Está feliz comiendo de una carnada sí. no. ah. ¿Se la comió? No, ¡Ay! ¡Pescaste! Vea, pues, ah, pescamos el almuerzo <risa> Espérate Entonces parece que vamos a comer Una deliciosa trucha Bueno, vamos a ir Margaret Está de buenas Para morcito Hoy Un plan muy chévere aquí en Rezaralda. San Ruta Rosa Cabal pues Trucha Pescada por uno Después de eh, comer trucha pescada por nosotros, nos vinimos aquí a, a acampar cerca del termal, Santa Rosa de Calabria. Eh, Miren lo bonito el río con el cual vamos a dormir. Y bueno, pues nosotros somos muy... Nos gusta la naturaleza y siempre en todos los viajes nos gusta acampar. Y de verdad el complemento de naturaleza es importante para nosotros.